Aunque algunas personas pueden tener ese talento de forma natural, lo cierto es que es posible identificar y entrenar las claves que te presentamos a continuación. Recuerda que hay una frase que dice que la gente olvidará lo que dijiste. También olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo les hiciste sentir. Pon atención a esta lista y si quieres más consejos, visita Estilocracia.com. Tenemos contenido nuevo todas las semanas. 1. Evita comentarios megalómanos. Comportarse como si uno tuviera una posición social y económica superiores a la real es empobrecedor y resta atractivo. Recuerda que todo aquello que intente hacer más pequeños a los otros o que les transmita que los consideras menos, nos aleja de ellos, incluso aunque se haga de una forma sutil. Muchas veces se cree que este tipo de actitud trae carisma cuando en realidad es todo lo contrario. 2. Elimina el sarcasmo. La ironía, la crueldad y los comentarios sarcásticos, tanto si van cargados de amargura como si se hacen a modo de queja, son comportamientos que restan magnetismo. 3. Evita palabras absolutas. Usar a menudo las sentencias rígidas y tajantes. Siempre, nunca, todo o nada... No te vuelve más fuerte, ni harán que te respeten más, ya que pierdes totalmente el valor de la humildad. Ser flexibles y abiertos a la hora de hablar puede ayudar no solo a conseguir un equilibrio interior, sino también a mejorar las relaciones personales y laborales. 4. No generalices. Al decir frases generalizadas, es probable que afectes a las personas tímidas o reservadas. En ocasiones, se pronuncian sentencias con vocación universal cuando, en realidad, corresponden a un momento puntual o a un contexto concreto. No es lo mismo que el punto anterior, pues además de no decir palabras absolutas, también se trata de no hacer inferencias con pocos datos. Es recomendable que a la hora de hacer una afirmación o dar un consejo, se sopese si aquello que se dice con tanta vehemencia es tu preferencia o puede llegar a tener validez universal. Es por eso que en lugar de generalizar, puedes decir la palabra en mi experiencia. 5. No hables de forma categórica. Ser categórico y afirmar o negar algo de manera absoluta, sin condiciones ni alternativas, es la forma más cercana a la rigidez. Este punto se parece a los anteriores, pero tampoco es lo mismo. Pues aquí, la idea no es sólo no hacer generalizaciones ni hablar con frases absolutas sino incluso evitar opiniones que solo tengan un sí o un no, y además agregar que se trata de tu punto de vista. Las personas magnéticas hablan de lo que les gusta o de lo que admiran, pero de otra forma. Es decir, cuando su forma de expresarse y aportar matices a la frase como afirmar desde tu perspectiva o por tus gustos